Aún no sabes cómo hacer un archivo WinRar No, y estoy aburrido que todos sepan menos yo Bueno, quédate en este vídeo y pueda que aprendas Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar el archivo que queremos en WinRar y le damos clic derecho Yo en mi caso lo haré con una carpeta Le ponemos el nombre Y después clic derecho y luego en añadir archivo. Ahí colocamos el nombre que quieren que tenga el archivo RAR. Y más abajo le colocamos el tipo de archivo en este caso es RAR. Y listo, así de fácil y sencillo tenemos un archivo raro, ahora pasemos el archivo a mediafire sin nada más pasemos a Chrome. Bueno ya estando en Chrome lo que tenemos que hacer es en el buscador colocar mediaspire.com Damos Enter. Hago esta breve pausa para decirles que antes si no tenemos cuenta en mediaspire cuando busque no creamos una. Le presionamos en Subir. Luego en el signo de más. Luego le damos en cargar más. Ahí nos da la opción de copiar en la C. le presionamos ahí pegamos el link en Google y lo descargamos. Y listo, así de fácil y sencillo creamos un archivo WinRAR y lo subimos en MediaSphere.